Y ya se va haciendo de noche, voy a mirar aquí Y ya se va haciendo de noche, se va haciendo tarde, eh, hora las 19.27 <coughs> Y el tercer vídeo de hoy ya os dejo a tomar a que os den eh, Durante unos cuantos días probablemente Y eh, bueno, mientras estaba editando y subiendo el vídeo Bueno, mientras estaba editando no, porque si estoy editando estoy usando las manos Pero mientras estaba esperando que suba el vídeo y todas esas cosas, la anterior pues estaba con la guitarrilla toqueteando y pensando en otro futuro vídeo, digo, de qué podré hacer ya si, si el repertorio lo tengo medio listo. Bueno, pues se me ha ocurrido otra cosa, se me ha ocurrido, he cogido la acústica y digo, bueno, eh, veo que mucha gente, incluido yo, yo mismo, eh, se ponen a tocar un acorde y se quedan así con el acorde y ya está, y no hacen nada. Cuando en realidad tenemos eh, dos manos y estaba yo haciendo el paralelismo con el, con el noble acto de la, de la, del ayuntamiento carnal cuando te estás ayuntando con tu pariente o tu parienta pues las manos no están quietas no no va a estar nada más ahí trinqui trinqui trinqui y las manos sin hacer nada las manos tienen que estar pues introduciéndose por otros orificios o, o tocando lo que haga falta o un poco eh, lo mismo tú estás tocando algún acorde y eh, los deditos, pues puedes aprovechar para hacer otras cositas, no solamente hay ring ringue ringue que después nos quejamos, es que mi señora nunca llega al orgasmo, ¿cómo va a llegar aquí yo? Usa las manos bueno, eh, perdóname la bromilla, y lo que vamos a hacer, y de hecho lo, lo que planteo hacerlo es eh, coger el acorde re, luego haré con otros acordes, pero de momento voy a coger el acorde re y voy a ver qué cosas se pueden hacer solamente con el acorde re, y eh, haciendo un, algún arpegio peje me refiero con la, con la mano derecha No solamente ranga ranga Y eh, poniendo, moviendo los dedos Simplemente cambiando el índice lo pongo en otro sitio El andular lo pongo otro, a ver qué sale Y veréis cómo prácticamente podéis hacer casi canciones enteras Solamente con, con aparentemente partiendo del acorde re eh, No me sé los nombres de los acordes que van a salir ¿Vale? Simplemente suenan bien Y a ver si os gusta esta cosilla para spice up vuestras eh, relaciones sexuales con tu guitarra. Bueno, vamos al lío. Bien, este es el acorde Re mayor de toda la vida, ¿vale? Acorde de Re mayor, tal como lo hemos puesto toda nuestra puñetera vida. Pues hay dos cositas que habréis escuchado en dos millones de canciones, que es... y se basan básicamente en este dedito, en este dedito y en la cuerda prima, este y este dedito, que es Estás tocando. Levanto este primero, lo vuelvo a posar, luego pongo este y lo vuelvo a levantar. También se puede hacer rasgueando. Creo que hay una canción de, del, del Michael Jackson que, que hace esto. Se basa en eso. Lo hace creo que en otra postura, pero se basa en eso. Lo hace al revés, en vez de este primero y luego este. Pues bueno, pues ya aquí tenemos una cosa que podéis hacer. Lo podéis ir combinando. El acorde R se puede poner con el bajo también. El bajo es este, ¿vale? Y esto es extensible por ejemplo estos es re esto sería mi esto sería fa esto sería sol etcétera pero bueno nos vamos a quedar en re siempre eh, a lo mejor estoy tocando y me interesa poner este para dar más sonoridad o, o acentuar el bajo o lo que nos haga falta ¿vale? otra, que, otra cosa que podemos hacer es eh, con el dedito meñique también con este vale vamos a ir haciendo un una, una, dedito meñique y otros Vamos a ir haciendo una escala descendente sobre la cuerda quinta, perdón. Vamos a hacer esto. De esta manera. ¿Vale? Aquí en realidad nos estamos saltando cuerdas al poner, al darle con el bajo en la, en la, en la quinta cuerda. Luego no estoy haciendo todo el acorde completo, digamos, no sería un re en realidad, pero, pero partimos. Digamos que este es el que dejo fijo, que es el que me va a llevar siempre al acorde re. Al acorde. Y lo que voy cambiando es esto, así. ¿Vale? Hago de aquí... resolveríamos con un solo o algo así, ¿vale? ¿Vale? veis que no, en realidad prácticamente estamos en el mismo sitio. Si estamos haciendo tocando acorde de re, Otra cosa que podemos hacer es... Nos saltamos este, este paso y también suena. Me parece que suena a un tema de Clapton. No sé cuál exactamente. Bueno Y otra cosa más que vamos a hacer, que es poner el 1 que partimos de Sol eh, y es un acorde que pone, hablando de Clapton, lo pone Clapton cada, cada, en todas las canciones. Todas las baladitas lo tiene sus baladitas que es eh, poner el re con el bajo en fa Uy, eso que es eso es muy fácil este re pues lo que vamos a hacer es poner el bajo en fa aquí de manera que va es como si pusiera este dedo digamos este que está aquí lo trasladamos aquí y este lo ponemos aquí ¿vale? el re con el bajo en fa aparentemente es muy difícil si lo hago desde aquí pero normalmente lo vamos a hacer desde sol entonces si estamos en sol es mucho más fácil porque vamos a hacer Vamos, que todas las baladitas de Clapton en algún momento mete o este o, o una variante, ¿vale? Entonces es, si estamos en sol. El acorde, lo que hacemos es mover estos dos dedos. Este siempre lo dejamos de pedal aquí, no de pedal, sino de, de referencia, y movemos estos dos. Hacemos así. Este si queremos lo podemos dejar, pero no hace falta. No sé si veis el movimiento. De aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Podéis practicar el movimiento primero sin, sin tocar y luego ya tocando. Bajo en Fa sostenido ¿vale? No sé si dije antes simplemente Fa ¿Vale? ¿Y qué más se puede hacer? Pues... habíamos hecho cromatismo aquí, bueno, pues vamos a hacer cromatismo aquí. En realidad no estamos en Re, pero partimos de Re y dejando siempre esta nota como referencia. Ya está, eh, el próximo día con otro acorde